Delante de la presencia de Dios reconocemos nuestras faltas, invocamos su misericordia. Tú Jesús que viniste a buscar a los que estaban perdidos, Señor ten piedad. Señor ten piedad.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 Dios omnipotente y lleno de misericordia que concedes a tus fieles celebrar dignamente esta liturgia de alabanza. Te pedimos que nos ayudes a caminar sin tropiezos hacia los bienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del Libro de la Sabiduría Señor, el mundo entero es delante de ti como un grano de polvo que apenas inclina la balanza, como una gota de rocío matinal que cae sobre la tierra. Tú te compadeces de todos porque todo lo puedes y apartas los ojos de los pecados de los hombres para que ellos se conviertan. Tú amas todo lo que existe y no aborreces nada de lo que has hecho porque si, supieras, si hubieras odiado algo no lo habrías creado. ¿Cómo podría subsistir una cosa si tú no quisieras? ¿Cómo se conservaría si no la hubieras llamado? pero tú eres indulgente con todos, ya que todo es tuyo, Señor, que amas la vida, porque tu espíritu incorruptible está en todas las cosas. Por eso reprende poco a poco a los que caen y los amonestas recordándoles sus pecados, para que se aparten del mal y crean en ti, Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré al Señor siempre y en todo lugar. Bendeciré al Señor siempre y en todo lugar. Te alabaré, Dios mío, a ti, el único Rey, y bendeciré tu nombre eternamente. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar. Bendeciré, bendeciré al, al Señor, Señor siempre, siempre y, en y en todo lugar. lugar.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 que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Bendeciré al Señor siempre y en todo lugar. El Señor es fiel en todas sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que caen y endereza a los que están encorvados. Bendeciré al Señor siempre y en todo lugar. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, rogamos constantemente por ustedes a fin de que Dios los haga dignos de su llamado y lleve a término en ustedes con su poder todo buen propósito y toda acción inspirada en la fe. Así el nombre del Señor Jesús. Será glorificado en ustedes, y ustedes en él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen perturbar fácilmente ni se alarmen, sea por anuncios proféticos o palabras o cartas, atribuida a nosotros, que hacen creer que el día del Señor ya ha llegado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto todos murmuraban diciendo, se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente al Señor, Señor, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le doy cuatro veces más. Y Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo escuchamos este evangelio muy lindo que nos narra este encuentro entre Jesús y saqueo. Es muy lindo escuchar cómo culmina este evangelio en el que Jesús dijo el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido y justamente la historia de saqueo cumple esta palabra de Jesús en la que Jesús busca y salva a Saqueo, que Saqueo, para su época, para la sociedad contemporánea en la que él vivía, era considerado un pecador. Como dice el Evangelio, era el jefe de los publicanos y seguramente para su entorno Saqueo era una persona que estaba perdida, que ya no tenía salvación socialmente estaba considerado pecador y estaba excluido o sea que estaba perdido la gente lo daba por perdido y jesús nos enseña justamente a eso a tener esperanza a no dar nada por perdido y a creer en su fuerza salvadora hoy como dice jesús hoy ha llegado la salvación hoy llega la salvación y tenemos que abrir nuestro corazón a esta fuerza salvadora de jesús que viene a nuestro encuentro saqueo seguramente se enteró que venía jesús estamos en el capítulo 19 de san lucas en pleno ministerio público de jesús es impresionante lo que jesús iba generando en cada lugar que pasaba le llevaban todos los enfermos y seguramente jesús cuando se está acercando a un lugar va generando esa expectativa de la que participa saqueo saqueo sabe que que viene Jesús y dice el Evangelio, él quería ver quién era Jesús. Él quería ver y dice, se adelantó, subió un árbol, nos muestra ese esfuerzo de la búsqueda que está haciendo Saqueo para encontrarse con Jesús. Y como dice el Evangelio, el que busca encuentra. Saqueo dio de sí, tuvo que vencer obstáculos, dice el Evangelio, que él no podía ver a causa de la multitud. Él tuvo que vencer los obstáculos. Y llega el momento en el que cuando pasa Jesús, es Jesús el que mira hacia arriba. Cuando Saqueo busca, se encuentra con la mirada de Jesús que toma la iniciativa y le habla. Saqueo baja pronto. Y en ese encuentro con Jesús que va a la casa de Saqueo, que comparte ese momento íntimo de intimidad que nos muestra un encuentro personal y profundo con jesús se produce esta salvación hoy ha llegado la salvación a esta casa se da la conversión de saqueo que va a transformar su vida se va a traducir en en obras como dice saqueo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si he perjudicado a alguien le doy tres veces más esa salvación que se produce en el corazón de saqueo se va a traducir en todas en toda su vida, también en su, sus obras. De la misma manera que Jesús pasó por Jericó, que pasó por la casa de saqueo y está pasando también a nuestro alrededor, viene a nuestro encuentro, Él quiere venir a nuestro hogar. Tenemos que hacer ese esfuerzo como saqueo de vencer los obstáculos de la búsqueda y seguramente nos vamos a encontrar ese Jesús que nos está mirando, que nos está hablando y si tenemos ese encuentro profundo, íntimo con Él, vamos a recibir esa gracia que nos va a estar transformando en nuestro corazón y a nuestro alrededor. Le pedimos al Señor que nos regale esa gracia en este domingo, que así sea. Amén.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 Quiero darte yo a ti, Señor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 Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días.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 y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos como hermanos un saludo de paz.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 Gracias a Dios. Te pedimos, Padre, que crezca en nosotros la acción de tu poder para que, restaurados con estos sacramentos celestiales, tu gracia nos prepare a recibir lo que ellos nos prometen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.